El hombre definitivamente tranquilo. Lo es tranquilo porque tiene seguridad electrónica monitoreada y área de reconocimiento facial. Valerza, definitivamente tranquilo. Valerza.com.ar barra cajas de tranquilidad 3885-10-0382.